culminamos Cómo no gracias carolina muchas gracias Bueno, sí. como le habíamos eh, informado hace un rato eh, tenemos un invitado con se trata del de dirigente popular enrique rojas con quien vamos a conversar acerca del llamado a huelga del 28 enrique está con nosotros y le agradecemos la eh, gentileza de estar eh, de venir al programa verdad para fines de, de esta entrevista así es que enrique buenos días Buen día, Amado. Buen día, Carolina. Buen, Buen día. día, Francis. Buen día, Enrique. <ríe> Mira, eh, la pregunta es la siguiente. Eh, en, dos, en, dos, en dos aspectos. Primero, ¿quiénes están convocando a huelga el 28? O sea, ¿qué entidad? Y si creen ustedes que podrán recibir el apoyo de la ciudadanía para este proceso huelgario que se está invitando próximamente. Sí, nosotros... <ríe> Quien está convocando a esa huelga para el 28 de este mes, día en que fue intervenido nuestro país por las tropas norteamericanas, sí. es el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís, el cual realizamos una asamblea, el pasado domingo 11, donde asistieron, registramos, 184 delegados. Y asistió también la, la coordinación del Cibao, que es una institución que está en la 14 provincia del Cibao, valga la redundancia. También asistieron los compañeros de Yamasá, los compañeros de Tenares, entre otros, y es que nosotros consideramos, estuvo también la gobernadora provincial, ella fue allá y la recibimos también con mucho respeto. En, ella observó la asamblea prácticamente y dijo que ella estaba cansada de solicitar las obras a los funcionarios, a los ministros, y que ellos no le ponían atención. Y ella inclusive dijo, y esto tal vez será una imprudencia de mi parte, que si ellos no, no querían hacer las obras, pues estaba bien la huelga. Es decir, que hasta la propia gobernadora estará de acuerdo eso habría que esperar que ya lo confirme Enrique. Sí. no, no, sabemos que sí, porque... eso es teóricamente, Exacto, sí. pero de hecho no lo estará pero eso confirma que tiene razón la huelga sobradas razones porque este es un gobierno indolente un gobierno empresarial un gobierno familiar que ciertamente vino, tomó el poder en medio de una pandemia. Sin embargo, también, en medio de la pandemia, ha subido el costo de la vida. Ha sub, han subido los combustibles. Y en medio de esa subida, que donde un pobre infeliz, con un motorcito, tiene que pagar 200 y pico de pesos por un galón de gasolina, a las empresas nacionales a grandes empresas les regalan millones de galones, como a la Barrigol de Cotuí, que explota el oro y destruye el medio ambiente de este país. A esa les regalan 10 millones de galones al año. Entonces, eso es por esa parte. Pero San Francisco de Macorís se ha convertido en un vertedero. En total abandono está San Francisco de Macorís, donde el presupuesto participativo no se está aplicando, donde los sectores están totalmente abandonados, sin calles, sin aceras, sin contenes, llenos de basura en medio de una pandemia. Entonces, yo no sé de qué manera es que ellos están trabajando. Bien, Enrique. Eh, Carolina, ah, te va a hacer una pregunta. Sí, Adelante, Enrique, eh, ciertamente <coughs> vemos que el gobierno actual aún no cumple el año en su mandato con algunas dificultades, como usted ha citado y todos sabemos. ¿Qué solicitud o qué ustedes esperan que haga el gobierno eh, aparte de las obras que se solicita para San Francisco y, y lo que ustedes entienden que no que no ha hecho lo que ha debido de hacer? Que eso, que, que... O sea, ¿qué ustedes esperan que haga el gobierno? bueno cuáles son las obras las no, no. obras que nosotros solicitamos son las obras históricas de este pueblo aquí prácticamente no hay sistema cloacal aquí la cañada grande es una una petición histórica y aunque el amigo olmedo cava ha ofrecido en varias ocasiones no la ha iniciado el gobierno estuvo aquí hace aproximadamente cuatro meses y le solicitamos a la señora gobernadora con la cual nos hemos reunido en tres ocasiones pacíficamente decentemente y le hemos entregado las obras y le solicitamos una audiencia con el presidente sin embargo ella llevó al presidente a los sectores poderosos. ¿Que lo llevó? ¿Cómo hace? Sí, se lo, lo entrevistó. Ok. Ah, okay. Entonces eh, la carretera San Francisco, Río San Juan, un asentamiento agrario para San Francisco de Macorís, la revisión de la ley de hidrocarburos y que le sean quitados esa cantidad de, de, de combustible que se le da a esas grandes empresas. ¿Mm? Eh. La Plaza de la Cultura, ¿Mm? entre otras obras. Mire, Enrique, ¿no cree usted que su plan de ciento, asumido por 180 personas se convierta en repetitivo cuando está esa demanda en el FALPO, en el Plan Municipal de Desarrollo. ¿Ustedes no pertenecen al, a la, al Plan Municipal de Desarrollo? No, realmente nosotros no se nos ha invitado a ese Consejo de Desarrollo. Y aclararte que las instituciones, las 184 delegaciones, son organizaciones, básicamente. Organizaciones, uh -huh. porque son un colectivo integrado por organizaciones sociales, juntas de vecinos y otras eh, sindicales, entre otras. En torno a la pregunta que me haces, sí. nosotros no esperamos mucho de este gobierno. Porque este gobierno, a pesar de que solamente tiene ocho meses, solamente se ha ido en ofrecimiento y en acusaciones vacías. Porque ha llevado al banquillo los acusados a algunos funcionarios, pero no le ha aplicado, bueno, esa es la justicia en realidad, no le ha quitado los recursos que estos funcionarios se han robado. Enrique. Yo me voy a colocar un poco como el abogado del diablo. El abogado del diablo es una institución de la iglesia católica que lo quiero aclarar porque no quiero que después malinterpreten la expresión, ¿verdad? El abogado del diablo es una especie de fiscal dentro de una institución de la iglesia católica cuando se, pro, se produce una canonización de una persona como santo. Y ese abogado del diablo es una especie de fiscal porque intenta sacar, a, la, a relucir algunas cosas malas que haya hecho, esa persona para evitar la canonización. Si pasa ese filtro, entonces lo canonizan. Bien, esa es la idea. Por eso me voy a colocar en esa posición frente a ti ahora. Mira, tú no has pensado, o ustedes no han pensado, primero, que le, le van a sacar a relucir para, eh, para eh, criticar el llamado a huelga. Primero, la, la, lo, lo rápido que se hace un, un, una huelga o se convoca una huelga cuando el gobierno, tú lo acabas de decir, tiene exactamente ocho meses, tiempo en que no se puede desarrollar ningún proyecto, ni tampoco cambiar muchas cosas. Segundo, que uno de los temas que ustedes plantean es un tema que no está en manos del gobierno de manera directa, que es el tema de la justicia. Eso, y, y, y tercero, que el gobierno ha hecho la parte que le corresponde, poniendo a disposición de la justicia y abriendo, verdad, aperturando para que la justicia pueda actuar de manera libre. Eh... ¿Qué otra cosa te podría decir? Bueno, que ustedes tampoco han hecho ninguna actividad antes de la huelga como último recurso, sino que la huelga la están utilizando como, como, como primer, primer, recurso. Recurso, primer recurso que no es lo correcto. ¿Ustedes no temen que le saquen todo eso a relucir eh, eh, en frente a este? Eh, eh, no, eh, me parece que Raúl Negro estuvo aquí y dijo que han realizado varias actividades. Pero, pero eh, esto, no es, esto no es el falpo. Esto es, esto pero es la huelga es el mismo día, el llamado a paro. Aclárenos. Ah, ¿no? es una buena... Pero de, primero la de sí, Amado. Sí, sí, vamos a ver, Enrique. Gracias. Y después sí. preguntarle uh -huh. si vamos están unidos. Mire, doctor, eh, nosotros sí hemos hecho actividades. Uh -huh. En el mes de marzo de febrero, el 24 de febrero específicamente, nosotros hicimos una marcha histórica en San Francisco de Macorís. Fuimos al ayuntamiento e hicimos un piquete. Pero eso fue después de nosotros ir donde ese síndico, que fue declarado por la, por la asamblea del domingo, no grato en San Francisco de Macorís, porque no está haciendo nada. Mira, y fuimos donde en tres ocasiones a solicitarle una entrevista para exponer la situación de los sectores y él no las negó, quedaron de llamar y nunca nos llamaron, no nos recibió. Con la gobernadora no, nos hemos reunido en tres ocasiones y nos ha ofrecido cosas, inclusive la invitamos a algunos sectores y ella amablemente correspondió y se comprometió con cosas y no realizó. Acuérdate que los sí. gobernadores son intermediarios. Muy bien, son entre, intermediarios, entre, son entre gestores. La, entre la provincia y el, y, el, y, el, y el Palacio Nacional. Eso lo sabemos, doctor. Son gestores. Sin embargo, hay instituciones donde hay aparatos para ir a la infraestructura parado ahí. Sí, sí. Volteo, Gredal. Y los barrios destruidos y no son capaces de ir a hacer pequeñas cosas mira el sector Mamá Tingó de Vista Valle, mira el sector Jesús Nazaret y otros sectores, es que son inoperantes prácticamente, araganes, porque con los recursos que ellos tienen aquí en la provincia, ellos pueden hacer algo. Los caminos vecinales están destruidos, eh, Camino La Salsa, la Enea, las Guaranas, eh, allá arriba en La Loma, este, Laguna de Coto y otros sectores. Es decir que nosotros sí hemos hecho actividades anteriores y lo hemos emplazado a ellos y no nos han cumplido. Okay. Entonces en ese sentido ahora aclarar la parte porque hace unos días teníamos aquí a Raúl Monegro hablando también de un llamado a huelga que me parece que es el para el 28 eh, es que para la misma fecha. O sea, ¿cómo están ustedes como organizaciones? Si van unidos, si están, van a ser eh, llamados aparte, el, el fin de las solicitudes o demandas, si son básicamente la misma, que me parece que sí. ¿Cuál de la... los dos grupos se está atando indirectamente al uno, al otro? ¿Se está? No, ya hay, hay como que hay. No, no <risa> creo que haya atadura de un grupo a otro. Ajá. Pero lo Francis. que pasa es, lo que ocurre es que el falpo es el falpo y nosotros somos el colectivo de organizaciones populares. ¿Mm? Ustedes ¿Y? agrupan todas las, la mayoría, de muchas organizaciones. Muchas organizaciones. No pero, todas. Pero sí, perdón, no Francis, todas. pero sí, no todas, muchas, porque es un colectivo. Sí, sí, sí. Eh, aclárenos esa parte, sería Ajá. importante saber, si usted recuerda, hubo eh, hace dos años me parece en San Francisco que hubo dos llamados a, a huelga, uno por el lado del FALPO y otro por el colectivo, que se entiende que hay algunas diferencias o, o que no, que hacen diferentes eh, iniciativas o toman diferentes iniciativas. ¿Cuál es la realidad en este momento para llamado a paro el 28? ¿Es el mismo día? o...? Por favor. No tengo conocimiento de que ellos tengan llamado a paro. Yo no tengo conocimiento. ¿Raúl lo no, dijo No, no, no tenemos conocimiento de eso. Ellos bueno. creo que tienen una. como un piquete allá en la salida de Santo Domingo, algo así. ¿El mismo 28? No sé qué día. Okay. Ellos han declarado de movilización. Nosotros también. Porque nosotros tampoco estamos solo en San Francisco. Nosotros estamos en una coordinación nacional. ¿Mm? que realizamos una asamblea en Santo Domingo el Enrique. mes pasado y declaramos movilización tú nacional. Que, tú sabes que ese movimiento que tú vienes a representar era el movimiento eh, muy, muy conocido, movimiento que claro. encabezó en su momento Arami, ¿verdad? Sí. O sea, Arami. Pero ese movimiento, el Falpo le quitó el protagonismo. ¿No estarán ustedes ahora en un enfrentamiento de movimiento producto del protagonismo en estas... ¿En este tipo de actividades? No. Porque, porque realmente el, el falpo le quitó el protagonismo al movimiento popular. El problema es, no es protagonismo, es trabajo, es organización. Porque venir yo aquí es muy fácil hablar en nombre del pueblo, facilísimo. Lo que pasa es que realmente estar en la base del pueblo es lo grande. Sí. ¿Mm? Vaya a los sectores... Nosotros tenemos cinco bloques de organizaciones reales. El bloque de Vistalvalle y Zona Aledaña, compuesto por Juntas de Vecinos y otras instituciones. El bloque Cuesta Blanca, el bloque de Lo Espínola, el bloque de la Zona Azul, Los Maestros, Los Rieles, San Martín y el bloque de Pueblo Nuevo. Pero en el campo también tenemos estructura, es decir, que somos una, una organización estructurada y que hemos hecho historia en este pueblo sí. desde los 12 años, sí. y usted lo sabe. Sí, sí, sí eso Usted no me suena a Josarami. Pero el coordinador de no, no, no. esta institución es Juan de Dios Ortega, sí, sí, un hombre con historia. Sí, sí, sí. Y, y en torno a que se oponen sectores, sí, ya vi unos empleados del gobierno que vinieron aquí. Bueno, por suerte le nombraron uno en aduana esta semana, de, de los que estaban aquí, porque ¿Mm? son... Espérate, espérate, ahí no, no entraste es directamente. Que... Ok, repite de nuevo. Repite de nuevo. <ríe> que, que, ¿A espérate. quién le nombraron en esta semana? Porque no está, que ahí está. Mira, Dime. yo te decía uh -huh. que siempre a los llamados a la huelga, siempre históricamente se ha opuesto el gobierno y algunos a ...alabardero, la me excusan el término, sí, que sí, yo, soy, sí, no, yo soy del campo. Sí, sí, no está bien. Mira, y esta, precisamente hoy vi en un programa... ...donde dos personas vienen a decir que se oponen al llamado a huelga. De esas dos personas... Hay uno que está buscando un nombramiento y hay uno que ya fue nombrado esta semana. <risa> ese fue dichoso. Mira, o sea que ese es un comité de base del PRM. Ya, dentro de, la, dentro Ay, de las Dios, reivindicaciones mira. no veo uno de los proyectos más interesantes que hay en la zona, que es la carretera San Francisco-Río San Juan. Sí, yo la mencioné, hermano. Ah, no lo escuché. No. Sí, sí, yo no, la mencioné. No. Esa es una prioridad. Así porque es. este es una, un llamado que es cívico, popular y hasta burgués. Porque, sí, porque favorece a la burguesía, favorece no a la defienda, burguesía también, eh, a los empresarios eh, que tienen empresas por ahí. Esa carretera va a beneficiar esa a muchos empresarios. Esa carretera gente, va a beneficiar muchos empresarios, es al turismo. Así es. ¿Es cierto? Así es. Así ah, es. Pero también el comercio se sí. va a fortalecer. Exacto. Y, toda y toda nosotros la... también, los pequeños comerciantes, claro. que dicho sea de paso, estamos todos quebrados. Vamos a abrir una vía, va, con esa carretera se abre una vía de comercio. Con otra, con otra provincia cercana como es la María Trinidad Sánchez a través de Río San Juan. Claro. O sea, mucha gente de ahí va a sí, bajar a Macorís a comprar claro, cosas y, nosotros, y hacer cosas. Y nosotros vamos a ir a la playa por ahí. Claro. Mira, amado José y demás. Pero hay una situación aquí que se está dando. <ríe> todo un movimiento. Que no se burguero. dio. <risa> Óyeme. Que ¿qué? va a favorecer a los sí, pequeños a Oigan esto. Como yo te dije, estamos en una coordinación nacional. Y aquí. El domingo próximo, y le invito a ustedes, tenemos una actividad en la zona de la Baja Rigol, donde está el campamento de los encadenados, uh -huh. para que ustedes vean la situación que se da ahí. Ahí se ha destruido el medio ambiente. Pero, mande, ahí los ríos no existen. Mande, mande la, a mande tal mande manera a que ellos, la empresa, por presión, está dando cuatro... Galones, cuatro botellones de agua semanal. Oiga, con eso viven esas señores. Las vacas están muriendo porque beben agua en esos ríos. No existen los peces, no existen las aves. ¿Mm? Y esa gente están ahí con, prácticamente apoyado por el Estado. Hasta tal extremo que el perremeíta que apoye algún movimiento ahí contra la barrigol está amenazado de cancelarlo o no conseguir empleo. Bueno. El domingo a las 9 de la mañana viene la Academia Nacional de Ciencias y otras instituciones y tenemos una gran actividad Bien. ahí. Y otra situación por último es que este gobierno, lo que no hizo el gobierno anterior, tiene en carpeta 47 desalojos de sectores en este pueblo. Y sobre eso queremos alertar al pueblo de San Francisco ¿Cómo, cómo, de Macorís. ¿cómo, ¿Cómo explícame eso? 47 sí, sectores están... Para desalojo en San Francisco de Macorís. No, ¿De dónde ustedes no, obtienen eso, la información? ¿Cómo eso, lo saben? Eso no es verdad. Tenemos información fidedigna. De que Enrique, hay 47 sectores que se van a mira, desalojar, mira, espérate un que ellos pretenden, porque realmente no, no, porque te voy a no a decir lo cosa. van a hacer. Es una locura. una locura. Es una locura si a alguien verdaderamente se le ocurrió eso que dice Enrique. Es una locura. Porque óyeme, no hay manera, después que ya una, una, un grupo de personas ocupó un terreno, el propietario no hizo el problema social. Eh, sí, exactamente, claro. y se creó una comunidad, de desalojarlo después, eh, cre, incluso los ayuntamientos lo han santiguado haciéndole acera, Aceras sí, con sí, eh, le han señalizado la sistema eléctrico, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, o sea, sí. todo. Entonces. Hay recogida vale. de basura sería una locura, de... ya tú lo dijiste no una locura. locura eso es crear es. una revolución Ahora, una micro revolución no, pero te voy a decir algo tanto los moradores y Enrique sabe cuál ha sido mi posición desde que yo era regidor deben saber que están ocupando terrenos en los cuales el, la constitución garantiza el derecho, el derecho de, de propiedad, propiedad. Pero y que la método. promoción la promoción de la ocupación indebida de tierra, no solamente atañe a quienes están afectados, sino a ellos mismos que tienen ya edificaciones sí, han sobre ellos. Ello. Que el, Lo más lógico es que la salida más salomónica es que se produzca un acercamiento a las familias propietarias y que paguen Enrique. un tributo en favor de eso para que puedan lograr título De lo contrario, ¿Y de pedirle viene? al gobierno que lo haga va a ser un desastre. ¿Y quién, y quién está detrás de eso? Eh, estamos de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Sí. Le contesto ahora, doctor. Sí. Estamos de acuerdo. Pero los que han ocupado miles, cientos de miles de tareas de la tierra del CEA y que ellos le han vendido a peso simbólico la tarea, uh -huh. eso no son esos no son ocupantes, esos no son invasores, ¿Mm? a eso no le hacen nada, el ingenio Barahona y otros. Ahí es que ha debido de ah, movimiento enfrentarse, y, a y sobre todo el movimiento campesino, uh -huh. porque aquí sabemos lo que es reforma agraria y lo que se pretende con, con, con la distribución social de la tierra, ¿Sí? que es la, que la consigna para que haya dominicanos, que produzcan la tierra, vivan de ella, y se garantice a su familia ese derecho. Ahora, Bien. el que no lo ha adquirido por la vía que dice legalmente, está expuesto sí. a eso que Adelante, es. Enrique, vamos a ver la respuesta. Sí, ¿verdad? mira, detrás de eso está César Cedeño de Bienes Nacionales. Detrás de eso está César Cedeño de Bienes Nacionales. Estuvo eh, en deporte con Hipólito, ¿verdad? Sí, sí. sí. Eh, por último. Eh, nosotros estuvimos... ¿Y ustedes han tenido acercamiento con César Sedeño? No señor, no hemos no lo tenido... ¿No hemos No hemos ido. Para que le explique a ver qué lo no que No hemos quiso. ido allá. Okay. Eso es algo casi Bien, imposible. Eh, eh, por último... Que explique, ya. Por último... Sí, no, por último, eh, esa que se dirige al pueblo exacto. de San Francisco de Macorís, ok. Eh, en torno al llamado a huelga este 28 de, de abril... Cae, eh, ¿Qué día es que cae? Me parece que cae es miércoles Miércoles, miércoles 28 miércoles. de abril Llamado a huelga sí. por el colectivo De organizaciones populares sí. El señor Enrique aquí nos está dando la información ¿Qué le dice usted al pueblo de San Francisco de Macorís? Pueblo de San Francisco de Macorís En el día de hoy Estamos aquí Para que tú A través de tus organizaciones Empresariales Comerciales juntas de vecinos, iglesias y demás instituciones. Apoye este llamado que es favorable a ti, tu pequeño comerciante que está quebrado, tu campesino que no tiene la tierra, tú que no tiene el camino vecinal para trasladar tus frutos, tu motorista, chofer, este llamado es para ti, culturista, y otros sectores deben apoyar este llamado cívico y pacífico, Bien. como lo hizo ya Alianza País, que hizo un llamado público al apoyo. Bien, gracias, muchas gracias a Enrique Rojas, dirigente del movimiento popular que viene a anunciar eh, un llamado a huelga para el día 28 de este mes. Así que gracias Enrique, nosotros vamos a la pausa.